¡Los locos de las motos vamos de a derrotar Right, tío. eso es para el mechero ¿no? para enchufar ¡Qué gracia tío bueno bueno bueno, nos vamos a hacer una rutilla con David y su chica hemos estado tomando un cafetillo, muy bueno por cierto el café casca el gas tío Me falla el gas Los locos de las motos Hay un delincuente Te voy a meter en la cárcel coño ¿Qué haces sin gasolina tío estar parado aquí, coño Hola amigos y amigas del Facebook, del Youtube del Instagram Chica va genial de paquete, eh. La veo muy bien, ¿eh? eh sin ofender, eh. Pero la veo que hace de paquete genial, tío. El otro día alguien de vosotros me hizo una pregunta que ya alguna vez ya me la habéis preguntado. <risa> valga la redundancia y a ver ya sé que a veces eh, los que vamos en moto estamos un poco locos y tal no más ride aquí ¡ojo un 8! Pues me preguntabais eh, el porqué de Too slow pues a ver muy sencillo viene del inglés eso nos falta explicarlo, eh, mi gente que me saluda, si me mola. Slow, a ver, significa demasiado lento en inglés, pero eh, juego con varias cosas. A veces, eh, en vez de escribirlo como lo escribo en la página web, que es T-O-O -O, Slow, lo escribo con un número 2, porque la pronunciación en inglés del número 2 se parece mucho y, a ver, mucha gente juega siempre con estas cosas. Incluso hasta el grupo musical de YouTube. Eh, lo he dicho bien, eh, peaje inglés que tengo. Parezco el buena fuente. Y nada, ¿significa eso? Eh, muy lento. Así que si te adelanto y me ves en el casco, tú es lo el lento eres tú. Pero si lo ves en el casco y eres tú el que me adelanta, es que el lento soy yo. Y juego un poco con eso, ¿no? El 2, significa 2 lento, o muy lento, <ríe> y lo usé por tu vez, ¿eh? no os lo vais a creer, en el videojuego del Kart cuando jugábamos online. Que para que el resto de la humanidad de fuera de España entendiera Minig, pues en vez de poner muy lento, pues puse tu slow. Ranger. aunque me hace gracia lo de los lacasitos que me enteré el otro día hostia, yo no lo sabía que nos la lacasitos pues hasta me mola el rollo lacasitos, sí, hombre ¿Por qué no, como vamos de colorines Qué bonito este sitio eh, mola, eh y aquí al lado de la ciudad de Barcelona Tenemos unas carreteritas más chulas Bueno, ya estamos en septiembre Bueno, y contadme, ¿qué habéis hecho en vacaciones? Yo... Yo poca cosa en vacaciones Porque no hemos podido coincidir mucho pero bueno, me, me hice la escapadita con la mujer a Sevilla, así que recuerdos a mi amigos de Sevilla, que tenéis una ciudad cojonuda, coño, me lo pasé genial, comí de putísima madre y me encantó la ciudad, ya la conocía, pero esta vez he podido visitar más cosillas y con un poco más de calma y Sevilla me enamora. Oh pedazo de ciudad que tenemos, Dios mío así que recuerdos amigos de Sevilla y amigas así que contadme qué más habéis hecho en vacaciones Bueno... Tío. Ahora. Bueno, hemos salido a tomar un refresquito Y hora de comer Y nos vamos para casa Llevamos detrás a David y a su chica Y ahora vamos Dirección Manresa y Para casa ¿Qué ¿Qué me va a dar Amigos amigo, de mi casa del Facebook, de Youtube, de Instagram Ya me ha cortado, ¿ves? vamos a ir de rusa y vamos a dar un poquito de gas